Hola, soy José Luis Isuardi y quiero hacer Magnífico, mi segundo largometraje. Pero para eso hay que hacer un cortometraje primero que le demuestre al mundo que somos el equipo indicado para contar esta historia. Tengo todo listo, los mejores actores... Una hermosa locación... Un crew muy dedicado y talentosísimo... Pero sobre todo... Una historia que contar. Solamente faltan ustedes. Por eso los invitamos... No, Por eso nos. Para equilibrar el espacio, sumen... Queremos que se sumen a Magnífico. Tenemos mucho espacio. Por eso los invitamos a que nos acompañen. Este próximo miércoles 13 de enero de 2016. A las 8 de la noche. En el Foro 37. Va a haber chelas. Un show de impro al finalizar el rodaje. Y lo único que necesitamos es que se vengan a sentar aquí. Van a tener que actuar un poco, pero de público. Eso está fácil. Si quieren confirmar su asistencia, solo pónganle asistir en el grupo de Facebook. Pero, si le pican asistir, sí asistan, por favor. No sean de esos. Queremos hacer de México, un México que sí asiste a los eventos de Facebook cuando confirme. Gracias por ver este video. También queremos hacer magnífico. Y también te queremos, Aldo.